Artless Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast del Sistema Rockefeller, Coach Misa. ¿Cómo un estás? Un Como siempre. Ya sabes que siempre es un placer estar aquí, David. Sí, ya sé. Este es momento también de ir a jugar básquet. Uf, hoy, hoy nos vamos toca ir a partir. A jugar contra los del CEU, Gente. Tigres y Borregos. Y vamos a ver a ver qué tal. A ver qué tal andan de nivel este mes Muy bien, eh, bueno, bienvenido a este podcast para empresarios Si eres dueño de negocio, si ya tienes una empresa muy grande, este podcast es para ti Si quieres hacer que tu empresa sea una empresa muy grande, pues este podcast es para ti Nosotros nos enfocamos en, en hacer que tu negocio crezca, ese podcast es para eso Y pues bueno, fíjate que ayer estaba leyendo... Eh, un libro de, de una biografía que me gusta mucho Que es de, de John D. Rockefeller Y él hablaba de ser temido o ser respetado en los negocios O sea, qué es lo que preferías Y qué es lo que debería de suceder o, o, es Básicamente es hacer entender, ¿verdad? Qué es lo que va a suceder cuando empiezan los negocios Y lo que yo he aprendido es que El ser temido o ser odiado ya no es si quieres o no quieres, o sea, es, es una circunstancia que te va a ocurrir. Sí, y pues básicamente aquí lo, lo importante de esto es que entiendas pues la diferencia entre ser temido y odiado, ¿verdad? O sea, odiado es cuando realmente ya la gente no soporta ni siquiera verte, ya no, no quiere saber nada de ti y ser temido es con todos los resultados que has tenido como empresario, la gente teme poder hacer negocios contigo porque quiere los resultados que tú tienes, entonces es importante eso. Claro, y es... Yo pienso que, que tiene que ver con los resultados. O sea, llega un momento en el tiempo en que inclusive en tu familia te van a respetar y van a decir, ay, wow, o sea, eh, claro. tus hermanos, tus tíos, tus familiares, oye, es de una persona de mucho eh, calibre y le va muy bien. Inclusive, o sea, con gente cercana, con amigos, pues vas evolucionando y conforme vas evolucionando, pues vas cambiando de ser respetado. Por ejemplo, a mí en mi caso, pues me ha pasado que de ser respetado... Gente me empezó a tener miedo y en el camino, pues hay gente que no me tolera, ¿verdad? o sea, es diferente. ¿verdad? O sea, es... tengo gente que le doy miedo, tengo gente que yo sé que no, no me pueden ni ver, pero pues tiene que ver con tus resultados, ¿no? Tiene que ver con, con qué es lo que la gente ve en ti. Y te lo explico esto porque también te puede pasar con tus empleados, te puede pasar con gente muy cercana, con directivos. O sea, tú como dueño de la empresa, hay veces que vas a ser respetado sin embargo, pues, hay veces que, pues, tu personalidad no va con muchos de los estándares porque eres dueño de negocio, ahí tienes que entender que tienes que ser fuerte porque no todos te van a querer, o sea, y al no quererte todos, he conocido mucha gente, no, pues, quiero, quiero que me, que, que mi me familia odio. me odie y que, pues, cuando eres dueño de negocio te toca tomar decisiones y te toca tomar, eh ciertos atributos con los cuales pues no van a ser muy populares, ¿verdad? o sea, cuando pones disciplina en una empresa, pues no vas a ser popular. Claro, y lo más importante de esto, como bien lo mencionabas ahorita, es no es si quieres o no quieres, es en un periodo de tiempo te va a pasar y lo más importante es que no te lo tomes personal, simplemente va a suceder porque <risa> estás creciendo tú, tu nivel de energía está creciendo y va a chocar con la gente que no vaya de acuerdo a lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, pues más que en un cierto punto tú te lo tomes personal, tienes que entender que en la medida en la que tengas resultados y si vayas creciendo, pues va a haber gente que o te va a respetar o te va a odiar o te va a temer simplemente. Sí, es correcto. Y, y fíjate que o sea es importante que cuando tú eres dueño de negocio, empiezas a implementar una cultura, empiezas a implementar los valores, empiezas a implementar reglamentos, pues obviamente la energía de la empresa, si vienes de un ambiente muy relajado, cambia. Entonces, tú como dueño de negocio, al implementar ese tipo de herramientas, ese tipo de sistemas, pues va a cambiar de que seas popular a que seas impopular, ¿verdad? Y no necesariamente porque seas mala persona, sino porque estás implementando herramientas y pues eso va a levantar sentimientos, o sea, que si le pides a la gente que llegue a la hora, que eh, por reglamento pues hay un castigo si, si llegan dos, tres veces tarde en el mes... Eh, si no cumplen con indicadores y si cumplen o sea y, y entiendas que tu rol es ser un agente de cambio y que la gente va a pasar por un proceso Cierto. de furia al inicio y pues en ese tiempo vas a ser odiado pues y, y yo la verdad ese rol no voy a decir que me guste porque pues no yo creo que a nadie le gusta ser odiado temido bueno temido a mí sí me gusta un poquito pero odiado, no, no, no, o sea, no creo, ¿verdad? Pero lo que tienes que entender es que es tu rol y como un agente de cambio, eh, el pasar por ese proceso tu empresa y tú entender que tú también vas a pasar por ese proceso porque tú también, a mí me ha pasado que pues yo me he enojado, me he puesto triste, me he aguitado y digo, oye, pues ¿para qué hago si, si la gente se va a poner de cierta forma? Pero es entender lo que... Para poder hacer crecer tu empresa, pues va, va a haber un periodo de transición. En ese tiempo, pues va a haber muchas emociones encontradas. Sí, claro. Y eso, como lo mencionas, eh, muchos dueños de negocio creen que como todos los empleados se llevan muy bien con ellos y que se la pasan bien chido, es algo, es un indicador bueno, pero realmente eso tiene que ver con la falta de disciplina dentro de la empresa. Entonces, cuando tú empiezas a notar, tú como dueño de negocio y que estás viendo este podcast, cuando empiezas a notar que el, el ambiente es muy relajado, es un indicador, un foco rojo que tienes que empezar a aplicar disciplina. Y tienes que entender que la gente pues, no va a estar de acuerdo, ¿verdad? pero tú tienes que identificar qué tipo de colaboradores quieres. Si quieres gente que realmente te entregue resultados durante el camino, y o, o, o poder tener gente que, que pues se la pase en relax todo el tiempo, ¿verdad? Y pues eso básicamente no es, no es tan bueno dentro de una empresa. Y, y fíjate que, ahondando en, en el tema de que la gente lo va a tomar muy diferente cuando tú apliques la disciplina, eh, es, es muy poderoso cuando tú tienes a alguien al lado que te ayuda a decir, oye, pues es normal que cuando aplicas el reglamento de trabajo la gente se va a enojar entonces yo pienso que el contratar a un coach cuando, o tener a alguien, un consultor que te ayude a que tenga experiencia en llevar esos eh, procesos de cambio dentro de tu empresa para poder mejorar o si quieres vender más o si quieres tener más utilidad que tengas a alguien como Misa, como un servidor como Ramiro de, que te entrene para que sepas oye, vamos a implementar el reglamento pero pues se va a ir el 5% de la gente el 7% de la gente yo pienso que eso es algo es algo muy, muy importante, ¿no? Que no pienses que eh, no es para ti el poner un reglamento, no es para ti ir a hacer un plan de ventas, no es para ti el reclutar gente exitosa, o sea, sino que es muy distinto que alguien que ya tiene la experiencia te ayude a pasar por ese proceso. Sí, más que nada con la experiencia que nosotros tenemos aquí en Empresario de Alto Rendimiento es que sabemos los momentos claves en, eh, en el cual tenemos que aplicar esta disciplina, en el cual alguien está pasando por ese proceso de cambio y sabemos cómo llevarlo de un estado A a un estado B lo más pronto posible, para que esto pueda seguir funcionando en tu negocio, en tu empresa, y también contigo, ¿verdad? Porque ya cuando empiezan a haber estos cambios, pues tú como dueño de negocio también empiezas a tener este proceso, y pues no lo puedes platicar con cualquier colaborador, ¿verdad? Sino que con tu coach, que somos nosotros, o solamente lo puedes platicar y sabemos cómo ayudarte a, a pasar de ese nivel. Sí, y, y fíjate que usualmente cuando un empresario quiere aplicar ese tipo de herramientas y no está... Preparado. Lo que sucede es que en un mes, mes y medio... Dicen, no, es que esto no funciona. No, no es que no funcione. Es que tienes que aplicar el sistema... Y tienes que dar retroalimentación... Y entender que... Hay veces que te vas a tardar una semana... Dependiendo de la gente que tengas. Hay veces que van a ser tres meses. Hay veces que es un año. Pero no te debes de rendir en implementar los sistemas, ¿verdad? Y que todo funcione con respecto al sistema. No importa la empresa que sea, ¿eh? ni lo que vendas. O sea, es exactamente lo mismo. Fíjate que... O sea, recordando situaciones que me han pasado la primera que me acordé fue cuando jugué en Borrego en, en el TEC y yo llegaba de novato al equipo del coach Nacho y acabamos de ganar creo que habían sido como cinco campeonatos del INAVE seguidos y entrenábamos tres horas, o sea dos horas en, el, en, el, en la cancha y una hora de gimnasio y era lunes, miércoles y viernes gimnasio y martes, jueves y sábado pista entonces llegué con el coach Nacho y le dije hey coach, entrenar dos horas en la cancha O sea, yo siento que no es lo correcto ¿eh? yo pienso que deberíamos estar entrenando Cuatro horas en cancha O sea, tres y media, cuatro Y dos horas en gimnasio Y yo considero Yo no sabía en la que me estaba metiendo ¿eh? Yo considero, pues yo estaba de rookie, imagínate y De ser campeones y, y yo considero que deberíamos de firmar Y, o sea, yo sin conocer todo este sistema, pues yo quería hacer que, que la competitividad aumentara. Yo me acuerdo que, yo, yo estaba como capitán del equipo y me acuerdo que mi popularidad bajó, pero impresionante. Yo creo que ese fue un punto de quiebre para mí clave, el decirle al coach que obligara a todos los, a los del equipo a, a que firmaran ir al gimnasio. Y número dos, aumentar las horas de, de, de, entrenamiento. de entrenamiento en la cancha. Yo me acuerdo que me quedé como con cuatro amigos en toda la universidad... O sea, porque me veían y me decían... Pues este güey, jugamos... Estamos entrenando tres horas, tres horas y media... Y ellos veían eso, pero yo veía el que pues yo quería mejorar... El que yo quería ser mejor... El que el último campeonato lo habíamos ganado por dos puntos... O sea... Sinceramente fue difícil para mí... Pero ahora que lo entiendo... Digo, pues fue por un proceso de cambio que se vivió... Yo sé que pues no soy muy popular... Por el nivel de disciplina que tengo, pero sin embargo, tienes que entender que si quieres tener resultados, pues no es un concurso de popularidad, sino es un concurso de, de resultados, disciplina, implementar sistemas y entender que pues, no le vas a caer vida a todo el mundo. ¿verdad? Sí, sí, sí, es correcto. Y pues, básicamente a mí también cuando jugaba en los Gallos del Ceu, eh. Yo no entendía, yo lo viví como esa persona que tú decías que le caía gordo a otro compañero. Yo tenía un compañero, Alejandro Villanueva, que ahorita es jugador profesional. Él hacía exactamente lo mismo que tú comentas, él era el capitán del equipo, él nos pedía que entrenáramos de más, pero todos nosotros pues le decíamos como que, pues no, o sea, no, no acordábamos con él, ¿para qué? Pero gracias a esa disciplina que él tenía y que siempre nos empujó a su manera, pero siempre nos empujó, pues pudimos lograr grandes campeonatos y ahorita que estoy de este lado lo entiendo de mejor forma y ahorita que, que lo he estado hablando contigo pues hace más sentido y, y realmente eso es lo importante, ¿verdad? que tengas a alguien que te jale a que las cosas sucedan independientemente de todo. Claro, y fíjate que yo pienso que, o sea, entender el proceso, cuando tú pones un negocio, eh, probablemente se van a burlar de ti. Empieza a dar resultados, va a ser respetado. Ya que das resultados... Y empiezas a hacer tu negocio Yo pienso que por una gente vas a ser temido Y por otra gente vas a ser odiado ¿No? Dentro de tus colaboradores, dentro de tu familia Dentro de, de la comunidad Dentro de los empresarios Pero pues tú tienes que Ese rol Absorberlo y decir Pues venga pues, o sea, lo que toque Y fíjate que yo Pienso que sí hay cosas que tienes que tomar personales O uh -huh. sea, <risa> yo digo Hay cosas que son personales Dentro de la empresa no, o sea, pues tienes tus, es, hay un hay un reglamento, hay, o sea, alguien llega tarde, pues no te lo tomas personal, o sea, no es contra ti, pero pues si no cumple, pues tienes que tomar decisión, pero si alguien eh, fuera del negocio te empieza a tirar o empieza a hacer, pues sí, toma de lo personal, ¿no? O sea, es, te está odiando, pues ahora ódialo tú, ¿no? y ódialo dando resultados, y ódialo, eh, realmente la mejor, yo pienso que fórmula cuando alguien te odia es ignorarlo pero dar más resultados porque eso hace que, que o sea, se triplique ese sentimiento y yo no pienso que sea como que para dar en la torre a la otra pero se siente bonito pues o sea, se siente bonito sí. ignorar y por otro lado el dar más resultados para que te sigan admirando porque el odio y la admiración tienen como que son primos cercanos pero pues es un proceso y es entenderlo, hay ¿eh? Y entender lo que quieras o no, pues te va a pasar, o ya lo has estado pasando, o lo estás pasando en este momento, probablemente ahorita tengamos gente que ya se sienta odiada y no, yo no quiero, pues es, es parte de ella, ¿eh? o sea... Claro, es parte de, y fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, quien habla en tu ausencia es porque respeta tu presencia, entonces... El, la parte de que te odio o no te odia la gente, pues tienes que entender que es porque te tienen mucho respeto y no son capaces de decírtelo uh -huh. en tu cara, ¿verdad? Entonces, ese es un sentimiento que uno como empresario, pues yo pienso que lo pasas todos los días o, eh, o los días que, que te toca, pues es, es un estímulo que te permite a ti seguir avanzando y seguir creciendo y, y seguir haciendo o logrando metas para que puedas seguir teniendo este tipo de. Pues de resultados, ¿verdad? Que es lo que uno busca como empresario también. Eh, muchas veces alimentar su ego para que pueda seguir avanzando. Claro. Entonces, ¿respetado, temido o odiado? Cualquiera de las dos te puede tocar, pero para mí... Son tres. Ah, cualquiera de las tres te puede <risa> tocar. <risa> pero para mí, la verdad, me, me impresiona más el ser respetado. Eso me gusta. Fíjate que yo pienso que a mí el temido... O sea, el que me tengan miedo es algo que... No es que me haga sentir bien, sino que me hace... Vibrar y digo, que chido O sea, porque sé Que mi presencia causa controversia En sí. cualquier lado al que voy Y no es de la clase de controversia De, ay, guau, wow, tiene todo esto Sino, ay, hijo, o sea, ya llegó O sea, es, es distinto, pues sí. O sea, y lo siento cuando Voy a una negociación, lo siento cuando voy a jugar básquet. O sea, sí, se nota cuando vamos a jugar básquet. Es chido, o sea, porque yo sé que no toda la gente cuadra con lo que soy, ni que, con lo que hago, ni con lo que hacemos. Y fíjate que hasta odiado me gusta. Man. Pero fíjate que eso es de las pláticas que hemos tenido acerca del básquet específicamente. El tipo de jugador de básquetbol que te gusta a ti, como es Michael Jordan, que él decía así, tal cual, que él le gustaba ser. Eh, que le temieran, que lo odiaran Porque así era su personalidad Y a mí que me gusta, por ejemplo, Kobe Bryant Que a él le gustaba mucho el respeto Entonces, eso básicamente Si te das cuenta, los dos tuvieron un muy buen resultado Pero son dos caminos distintos claro. Y eso, pues es importante ahora También dentro de una carrera Pero fíjate que es, es yo pienso que es, es muy padre El entender que cuando Quieres estar en el pináculo O sea, ir a la, a la cima pináculo, pináculo. A, la, a la cima de la montaña pues mucha gente va a tirar piedras Entonces, las piedras Que te tiren, pues utilizalas como un Incentivo, ¿no? O sea, ahí ves que duelen, pero útiles como un catapulta Fíjate que nunca me había hecho tanto sentido no, no soy fan del fútbol, pero Pues ya ves que tiene eh, Sus hashtags, el América y sus frases Y una de ellas es el odian más uh -huh. O sea, mucha gente Odia al América porque pues es El equipo más ganador de toda la historia ¿no? O sea, mucha gente odia a los Lakers porque es el equipo más ganador de toda la historia. A Jordan, pues porque es el jugador más ganador de toda la historia. Entonces, tienes que entender que siempre en el camino... O sea, puede ser que tú busques ser respetado, pero pues va a, ge va a haber gente que te va a tener miedo por lo que representas. Claro. Y hay otra gente que te va a odiar por lo que ellos quisieran tener y nunca han tenido. Sí, definitivo. Y yo pienso que esa es la clave, que mucha gente te odia porque no tienen acceso a todo lo que tú tienes, entonces para ellos es como, ah, yo quiero que le vaya mal a esa persona, cuando realmente pues a ti, como estás en la cima no alcanzas a ver a toda esa ahora sí que podemos decir a los mundanos claro. que, que están por debajo de todo lo que tú has logrado y pues básicamente es que tú te lo tomes como un estímulo para que estés para que te mantengas en la montaña, ¿verdad? porque si te descuidas, también puede llegar alguien y te puede tumbar, entonces es sí, importante claro. que te mantengas eh, que te mantengas en la misma línea y haciendo todos los hábitos que tienes a tu alrededor para que puedas mantenerte en la cima de la montaña, porque fíjate que yo pienso que son dos puntos importantes, uno es para poder estar ahí tienes que tener ciertos hábitos o sea no puedes nada más tener éxito y ya, sino tus hábitos que igual en el próximo podcast hablamos como empresario te van a mantener arriba ¿no? eh, sin embargo es importante entender que esos hábitos te mantienen pero el éxito es rentado o sea, el éxito se paga renta todos los días. O sea, quieres ser muy bueno en el básquet, independientemente de la edad que tengas, pues tienes que mantenerte fuerte. Quieres que tu empresa se mantenga a tope, pues tienes que estar entrenando todo el tiempo, tienes que estar al pie del cañón todo el tiempo. Y yo pienso que eso es algo que la mayoría de los empresarios tienen que trabajar el sí ya llegué a la cima, pero ¿cómo le hago para mantenerme? ¿Cómo le hago para estar ahí? ¿Cómo le hago para que esto siga creciendo? Y es igual en los deportes, o sea, yo, yo pensaba hoy, yo dije, qué chido, que vamos a ir a jugar yo sé que, pues yo tengo 44 años, vamos a ir a jugar con chavos de 22, 22 25, 23. y sé que nos la van a o sea, les vamos a ganar pues sí. yo a mi edad, toda a tu edad pero vamos a ponerles una friega, pero es porque estamos preparados y eso es algo que tienes que tú estar listo, o sea, tienes que mantenerte si quieres estar Arriba tienes que aprender a que te van a odiar, a que te van a temer, te van a respetar, te van a tirar piedras, pero sobre todo tienes que mantener los hábitos para poder estar ahí arriba, ¿verdad? Porque el éxito es, es rentado. Es correcto. Y pues bueno. Pues bueno. ¿Nada más? Sí, pues nada más. ¿Vos ya estás listo para hoy en la noche? Ya estoy listo, completamente y odienme más, hoy nos vamos en la noche ahí para, <risa> para el básquet. muchas gracias por conectarte aquí con nosotros eh, un placer compartirles aquí a los empresarios para que puedan hacer crecer sus negocios eh, si, puede, si quieres puedes acudir a un curso con nosotros tenemos un curso de la implementación del sistema Rockefeller de hecho este fin de semana tenemos aquí en Monterrey métete a www.empresario.com te vamos a dar un 30% de descuento si mencionas que estuviste aquí en el podcast y pones eh, nos pones ahí un mensajito ahí en las redes o, o a nuestro WhatsApp. Gracias, que Dios los bendiga. Misal. Un placer como siempre. Yanelita. Muchas gracias a todos. Éxito rotundo empresarios. Denle con todo.